Nos vamos preparando para nuestra próxima entrevista de lujo la invitada que presentamos. Bueno, un honor tenerla acá con nosotros. Por supuesto. Llega muy pronto a la provincia de Mendoza acompañada por Verónica Ginás, para presentar la obra Dos locas de remate. Estamos hablando de Soledad Silveira vamos, que Soledad. se con nosotros. Hola Solita, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida. Buen día, buen día. Menos mal que me llamó el operador a las 11. Este... <risa> Yo soy nocturna, ¿vieron? Entonces Ajá. lo suman la mañana. Me, me, así que salí corriendo, perdón, mendocinos. Estás por diosa. De Pero estás divina. Y con lentes de sol zafamos, mira Sí, estás hermosa Solita. Como siempre. Bueno, Solita, ah, vos también sí. estás con lentes. Ah, no, soy No, no, yo. no, no, te decía, te decía vos. Que, no, que recién lo leí te... veía en medio de la pantalla. Y dije, está perfecto. <risa> bueno, Solita, gracias desde ya por conectarte un ratito con nosotros. No, un gracias enorme. a ustedes por ayudarnos por ayudarnos a difundir nuestro espectáculo de teatro que venimos haciendo un año y medio. Uh -huh. este, y la verdad, un regalo del cielo, porque con la situación que estamos viviendo, que la gente vaya al teatro, es, un... es maravilloso. Así que a todos, a los que van a todos los espectáculos, gracias, gracias, gracias. Porque, como todos, la pasamos muy mal en la pandemia. Por supuesto. Y el hecho de volver a trabajar, que no es solo el hecho de volver a ganar un mango, sino el hecho de hacer reír, uh -huh. que es la enorme... ¿Qué pasó? Ahí se la, enorme... la cámara. Se te apagó la cámara, Solita. Fíjate, tocar ahí la pantalla, el loguito de la cámara. Solita, necesito verte. <risa> necesito verte, ¿viste como le decía sus Ahí Veamos imágenes y el, y el lujo novela. también de poder tener salas llenas, que obviamente, como bien decía Solita, sí, es bien. un contexto difícil en lo económico, pero que es un pequeño lujito que la gente eh, se da y que obviamente son dos grandes actrices, entonces es muy meritorio que pueda el público de todo el país uh -huh. verlas, no solamente en Buenos Aires. Solita, te tenemos de vuelta, necesito verte. Solita, Solita estás ahí. <ríe> <ríe> ¿Saben qué? Lo que pasa es que cuando te entra una llamada se corta. Claro. Claro, sí, sí, sí, está bien. No hay ningún problema porque se es la bacana. ¿Este fin de ya llegan entonces a Mendoza? Este ya estamos allá. Muy bien. este bien. Eh, nada, con, con a ver cómo le cae a los mendocinos, Este, <coughs> venimos de Montevideo, que fue una cosa impresionante. Metimos 4.500 personas, una cosa que no, no un regalo del cielo. O sea que es como que la obra, eh, desde que empezó la gira, venimos llenando. Eh, y, y yo me jugué a Mendoza a un segundo fin de semana, sí, porque yo creo que los que vengan el viernes y el sábado este, van a potenciar muchísimo las funciones que nos quedan, porque son muchas funciones. Sí, uno, este, uno, dos, tres, hasta, hasta son el día cinco de julio, funciones. Se sí, sole. sí, son una sí mi amor yo la, le comentaba el otro día también a, a Verónica que no lo hago con ningún tipo de, de obsecuencia pero no tampoco soy palabra autorizada pero soy de consumir mucho teatro y cuando fui a la a, de vacaciones a Mar del Plata este año lo primero que hice fue sacar entradas para verlas a ustedes porque primero que es una Ay, masterclass primero que es una masterclass ver a ustedes dos en escena tenerlas ahí a dos grandes actrices es un lujito Qué dupla. y verdaderamente pasás por todas las emociones te reís te emocionás, te sentís identificado con muchas situaciones así que verdaderamente es una obra súper Super recomendada para ir a ver. Para reírse mucho, sí, ¿no? Sí, para disfrutar. Que hace, hace qué tan, alegría, tan qué alegría que la hayas visto. No, un placer y la quiero ver de vuelta. Así sí, que... me tenés que acompañar voy a, voy a mí. Con con a verla, <risa> ¿sí? sí, por favor, vení <risa> mi amor, sí, sí. Yo creo que es un momento, vos lo redujiste muy bien, es reírse, es toca la emoción, y te vas reflexionando sobre la familia. Lo que más amamos nosotras es cuando nos mandan mensajes, pude hablar con mi hermano, me arreglé con mi hermana, pude hablar con la vieja, ¿entendés? Cuando, porque nada, de un lado o del otro, no importa, en algo, como dice Vero, ni, ninguna familia dejó de tirarse algo alguna vez en la vida. ¿no? Seguro. Por supuesto, Solita. ¿qué y bueno, como habrás visto, que... acá sí. vuelan varias cosas. Varias cosas, o sea, varias digamos. cosas. Que... <risa> Muy bien. Solita, qué lindo verte con, con tanta energía, con tanto entusiasmo y poniéndole esa garra que a tu me trabajo. Encanta, amor, de me encanta, Después de tantos años a... ¿no? de trayectoria, lo que es la televisión, eh, eh, en el teatro. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva día a día? Cuando vos te despertás y decís, vamos, a meterle. Venga. Venga. <risa> Venga, vengan los años, vengan. Este, son 58 años de trabajo. Eh, no soy una actriz. Podría dejar de trabajar adultamente, eh, pero oh, a veces me canso. Pero adoro, adoro hacer gira por la patria. Adoro, adoro, adoro. ¿Me no Argentina de más Punta Verde. Por la República. Es lo más, es lo más. Este, no llegamos a Ushuaia en esta gira, cosa que lamento, pero ese Ushuaia a la distancia, a los 3.000, ¿cuánto tenemos? 3.200, no sé, hasta la sí. Quiaca. wow Es lo más, chicos, es lo más, porque además es meterte en cada sociedad distinta todos los días, ¿viste? Total. Ver las diferencias. Yo pregunto todo, soy re curiosa, no puedo dejar de... De hacer crónicas. Aparte sos muy cariñosa con el público. Siempre a la salida del teatro te sacás fotos con todo el mundo. Charlas y eso no cualquier artista lo hace. No, Tienes ese plus de tener bueno, esa cercanía. Bueno, este, sí, eso sí. Yo cuando salimos, Vero debuta en gira. Es la primera sí. vez. Sí, nos contó. Que sale de gira. Sí. Entonces, este, le, bueno, nada. Yo le decía, viste, es una almohada distintas, una cama distinta, es un teatro distinto, son las luces distintas, es, es, eh, no es fácil la gira, claro. es la convivencia. Muy intenso. Y muy intenso todo, pero la venimos llevando brutal porque la gente nos da mucha alegría, así que confíen en nosotras y, y vengan. <risa> Me encantó. Bueno, vamos a repetir la invitación para todos los mendocinos que tienen muchas ganas de reírse, de salir a pasar un lindo momento viendo a estas dos locas de remate. Mirá. Tenés varias opciones para elegir, todas esas fechas que estás viendo en pantalla, en el Teatro Plaza de Gode Cruz, directamente vas a Entrada Web y sacas allí tus tickets para asegurarte ese lugar. Obviamente está la posibilidad de comprarlas en taquilla, pero lo mejor es guardarte no tus claro, asientos tus butacas y, y asegurarte de que no te vas a perder esta obra, que según el look, ¿cuántas estrellas le das? 10 estrellas. 10 estrellas. 5 10 <ríe> le 10 10. Me encanta, qué lindo. Bueno, Solita... 20. Te agradecemos un montón este ratito que nos no, vinculaste. Te agradecemos a ustedes esta mano maravillosa que nos dan de difundir. este Y van a ver que el segundo, se, la segunda semana, el 9 y el 10, el teatro estoy segura. Te va a, ¿Te va a explotar va a explotar, va a explotar? Va a explotar el momento uno, solo. Muy bien. Y cuando estés ya en Mendoza te esperamos por acá para tomarnos unos vinitos. Sí, nos encantaría ver. tenerlas en el piso. Un día, aunque sea. Ay, Vero, los otros días hicimos un Snapchat. Entonces, Vero, hace, usa los filtros, Vero, Ajá. que sale un toco de, de redes. Y entonces hicimos uno. Yo le decía, Vero, ¿cómo tengo que apretar acá? Y mientras tanto iba grabando, ¿no? Con un filtro que parecíamos de 14. Este, y entonces me dice, Sole vamos a Mendoza mm, mm, mm. como diciendo es tu lugar, no me hagas más falso de este borracha muy buen día. Solita, te queremos mucho Un beso gigante y aquí las vamos a estar esperando a, ustedes, a todos mis amigos mendocinos Ya tengo comida el viernes El sábado, me falta el almuerzo Que tengo que decidir entre tres Acá Así te lo hacemos, gracias. te lo hacemos acá en el canal El almuerzo Claro, les llueven las invitaciones, ¿Eh? qué lindo un, un gran ciudadano de ustedes me, me, me devolvió la vida Pudiendo ver Así que también si puedo le voy a ir a dar oh, ¡Opa! Roger. Saliva, claro, por claro. supuesto la Saliva que tantos ¿Qué? vienen a atenderse con ellos Te queremos, Ole Se cortó, se cortó, le debe haber entrado otra llamada Pero bueno, viste cómo es el teléfono de un famoso Explota Explota todo ¿Te visto el tiempo has claro, la pantalla. Bueno, pero allí la invitación que te la vamos a volver a repetir Porque queremos que formes parte de este espectáculo Prepárate porque te vas a reír sin parar Con la comedia más loca de todas Llega dos locas de remate con Soledad Silveira y Verónica Ginás Juntas hacen de dos hermanas que te van a enloquecer. Nosotros tenemos entradas para vos. ¿Querés llevarte esos pases? Muy simple lo que tenés que hacer. Enviarnos un WhatsApp al 2616-577777 con tus datos. Nombre, apellido, dni completo y la palabra dos locas. Así, todo junto. El 7 te invita a ver dos locas de remate.